Al menos cinco estudiantes resultaron detenidos en medio de los disturbios Que se produjeron este miércoles en el Liceo Arcilia Pepín de San Francisco de Macorís Los estudiantes de dicho centro educativo salieron a las calles En demanda de arreglo de cancha, medicina para el dispensario, butacas y abanicos para las aulas La cancha, los abanicos, tienen cuatro presos, una pastora, cuando nos los nosotros negociamos con ellos es el motivo. Y que lo están derribando la gente, los que están agarrando, están dando fila de golpe. ¿Cuántos cuánto detenidos tienen? Como cuatro. ¿Tú ¿Lo ¿Tú agarran tres, aquí mismo? Aquí sí. ¿Por pues qué son los lo, lo, lo problemas? Los problemas es, por eso mismo, que me de la cancha, los abanicos que tienen como un mes poniendo eso. Y falta cosita más. Los baños, reparaciones, falta, la enfermería. La enfermería tampoco que no hay. La avenida Libertad enfrente de dicho liceo fue obstaculizada con escombros, basura y neumáticos encendidos. Al lugar se presentaron miembros de la unidad táctica del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, quienes apresaron diversos estudiantes en momento que se disponían a quemar gomas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.